Hola traders, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de cuentas de fondeo. En el vídeo de hoy os traigo mi registro de operaciones con el que logré pasar la prueba de evaluación de una cuenta de 25k con YouProfitTrader. Pero antes de ir con el contenido me gustaría haceros la siguiente pregunta. ¿Estáis pensando en prepararos para una prueba de evaluación o estáis dentro de una prueba de evaluación con una empresa capitalizadora? Si es así, Siento deciros que no vais a lograr pasarla sin antes revisar y estudiar ciertos parámetros de vuestras estadísticas del registro. Eh, para saber de lo que estoy hablando, quédate hasta el final del vídeo y así podrás aplicarlo para tu prueba de evaluación. Así que sin más, vamos con el contenido y espero que os guste. Vale, lo primero que tenéis que saber es que opero desde dos ordenadores. Primero el portátil de la oficina, que es este que veis en pantalla, y luego el ordenador de casa. Así que vamos primero con las estadísticas del portátil. Ya sabéis que Atas me va a separar las operaciones que hago con cada equipo y vamos a tener que sacar las estadísticas en cada escritorio. Eh, nos vamos a ir al historial y vamos a seleccionar el primer día que empecé la prueba de Uprofit, que fue el lunes 15 de junio. Seleccionamos el día que realicé la última operación que fue el 31 de agosto, como podéis ver fue un mes y medio. Eh, seleccionamos eh, las cuentas, esta es mi cuenta eh, con la que pasé la prueba de evaluación y estos serían los resultados desde este portátil. Como podéis ver son 330 dólares, el resto de estadísticas no las vamos a analizar porque eh, vamos a juntarlas junto con las del otro ordenador y eh, trabajaremos sobre los números del registro eh, con el Excel. Eh, lo que quiero que os fijéis, aparte del PNL, que son 100, eh, 330 dólares, es eh, las transacciones que he realizado desde este portátil. Eh, y sobre todo que pongáis foco en eh, estas dos operaciones, menos 40 y menos 40, realizadas el día 20 de julio, ¿vale? Me ha pasado una cosa un poco curiosa y luego la vamos a ver. Así que vamos con el otro ordenador. Perfecto, estamos ya desde mi ordenador, estamos ya directamente en las estadísticas de ATAS, nos vamos a ir eh, al historial, ya tengo marcado el 15 de junio hasta el 31 de agosto, que es el periodo de la prueba de evaluación con YouProfit y voy a seleccionar ahora mismo la cuenta que es esta de aquí. Vale. Estas que veis son las estadísticas de las operaciones realizadas con este PC. Lo que primero necesito que os fijéis es en el total PNL. ¿vale? Antes eran 330, desde este PC son 1340, ahora lo sumaremos y vamos a ir directos a las transacciones. Eh, los que queráis luego comprobar las operaciones del registro con las del Excel, vais a poder parar el vídeo y verlo. Eh, podéis ver desde la, desde la primera operación, que es el 15 del 6, eh, realizada desde el, desde el punto eh, de inicio y cierre de la operación, hasta el último día, que es el eh, 31 de agosto. Eh, quiero que os fijéis en esta parte donde estoy Observando, el 20 de julio hace unos minutos os comentaba que era importante que os quedarais con eso eh, porque en este PC me ha duplicado la operación. Chicos, dejadme abajo en los comentarios los que operéis con ATAS si alguna vez eh, operando con distintos ordenadores os ha pasado lo mismo y eh, a qué se debe, porque no tengo ni idea. Así que lo único que tengo que hacer es sumarle eh, más 40 y más 40 a al eh, profit PNL que vamos a sumarlo con la calculadora. Así que nos venimos a estadísticas, sumamos 1.340 de este PC más los 330 del otro PC más los 80 de la operación que me ha duplicado. En total son 1.750 dólares en este mes y medio. Esto lo vamos a comprobar directamente con las operaciones del Excel, así que vamos directos a analizarlas. Vale. Estamos en el, en el Excel. Eh, vamos a explicar todas las gráficas y todos los números que yo eh, personalmente aplico con mi operativa y para que podáis utilizarlo de la misma forma en las eh, pruebas de evaluación eh, que estéis eh, ahora mismo pasando. Eh, bien, Lo primero que quiero que os fijéis es en el Total PNL para que comprobéis que los números de ATAS coinciden con los del Excel. Y son eh, el promedio total, sin comisiones, 1.750 dólares, que es el, la suma que acabamos de hacer con la calculadora. Después a esto le vamos a restar las comisiones, que son 240 dólares, son todas las comisiones de las transacciones realizadas durante este mes y medio. Y nos va a salir un total de 1.510 dólares de profit, suficiente para pasar la prueba puesto que UProfit me pedía $1,500 para eh, poder pasarla y estar fondeado. Vale, eh, vamos directos, si os parece, a analizar los números y a empezar a dar los consejos y tips para vuestra operativa. Lo primero que me fijo cuando termino un mes es en el porcentaje o el ratio de aciertos. Eh, os vais a fijar eh, de forma rápida como, en este caso han sido 62,50% de aciertos, y esta es mi baza principal para pasar una prueba de fondeo. ¿Cómo conseguir el 60% o más? Porque yo en mi registro de operaciones eh, tengo como objetivo llegar al 70% y esta es mi baza principal para que no me toque el drawdown. Pues bien, es siendo selectivos, apoyando las entradas en niveles de temporalidades muy altas, por ejemplo de H1, eh, seleccionando muy bien los patrones y los setups que mayor probabilidad de éxito eh, tengo y para eso eh, lo que comentaba eh, ser selectivo con, con los niveles que por lo menos sean niveles de h1 y que las señales de entrada sean muy claras vamos a pedir las mejores condiciones para esas señales de entrada y de esta forma siendo eh, selectivo eh, voy a realizar muy poquitas entradas a la semana lo vais a ver cuando entremos en cada semana pero me va eh, a aportar unos ratios muy elevados de acierto lo segundo que tenemos que ver es la forma en la que trabajo los stops eh, yo trabajo directamente en mis stops aparte de potenciar mis habilidades que es la de ser selectivo por ejemplo tengo que trabajar también mis debilidades y mis debilidades pasa por trabajar mis stops Voy a dividir mis stops en dos partes, la parte de error sistemático, que sería esta parte eh, que veis eh, en color azul, y la parte de error no sistemático, que es esta parte en rojo que veis aquí. Eh, error sistemático son los eh, stops que saltan por, por, por el porcentaje de error que tiene el método, y en esos, en esos stops no voy a poder hacer nada porque es parte de, del trading, esto es trading, no vamos a poder acertar el 100% de las veces, con lo cual me voy a centrar en la parte de los errores no sistemáticos, ¿vale? Y es ahí donde vamos a hacer foco. Cuando me salta un stop que no es debido a, a un error del sistema... Eh, ha sido o bien provocado por un problema emocional, por un error emocional que he cometido, o bien un error técnico, un error técnico por no haber sabido leer el contexto o por haberme saltado las reglas de mi trading plan. Bien, esos stops los voy a señalar en amarillo, luego más adelante vais a ver cómo lo hago, para eh, identificarlos y a final de mes trabajar sobre eso. Si ha sido un error emocional me voy a poner un, ciertos ejercicios para el mes siguiente eh, ir corrigiéndolo, ir acortando ese porcentaje de errores no sistemáticos. De esta forma, un 10 o un 15% de errores no sistemáticos para mí es eh, un mes en el que no he llegado a mi objetivo. Siempre tengo que estar por debajo del 15%. En este mes eh, es un 39%, eh, para mí es un dato negativo y os voy a enseñar por qué. Nos vamos a ir directamente al equity. El equity es la gráfica que tengo en esta parte y vamos a trazar una línea de tendencia. Así es como yo trabajo. Eh, esta línea de tendencia, como podéis eh, ver, podemos incluso hacer un canal. Eh, esto nos va a decir que he realizado una operativa estable y consistente durante el mes. Eh, algo muy positivo eh, teniendo en cuenta las exigencias de la prueba con un drawdown de 1250, que es muy complicado de sacar adelante operando con dos contratos. Eh, ahora bien, eh, parte de los errores no sistemáticos de los que estábamos hablando se dan al rango que se ha formado en este punto, donde yo eh, tenía que renovar la cuenta aproximadamente en esta parte, y os podéis fijar cómo en el equity eh, empecé a dejar de ser selectivo provocado emocionalmente por eh, esa renovación querer ahorrarme los 150 dólares de renovar un mes más y el estar tan cerquita del target tan solo a 300 o 400 dólares me ha hecho dejar de ser selectivo y por una cuestión emocional ha aumentado mis stops no sistemáticos esta es la forma en la que yo analizo mis estadísticas y eh, luego paso eh, a cada parte de la semana para ir más concreto a cada operación. Vale, lo siguiente que tengo que mirar es mi drawdown. Mi drawdown, en este caso, ha sido de 470 dólares. Es un drawdown muy bajito que se da gracias al porcentaje tan elevado de aciertos. ¿vale? Eh, una vez que estemos eh, 55-60% de aciertos, eso va a querer decir que nuestro drawdown... Va a ser bajo, con lo cual la regla para pruebas de fondeo del trailing drawdown la vamos a poder pasar mucho mejor. El drawdown, para recordároslo, es desde el punto máximo que has llevado tu cuenta hasta el punto mínimo. Ese retroceso en tu equity es lo que cuenta el drawdown. En mi caso, estáis viendo el equity, sería el punto máximo desde anterior al retroceso sería este. Y el punto mínimo sería este. Vale, este ha sido el retroceso mayor dentro de mi curva de equity. ¿vale? Esto representa 470 dólares. Vale, ahora vamos a pasar a cada semana, vamos a ver todas las operaciones. Lógicamente no puedo poneros el vídeo de cada una porque si no saldría un contenido de más de dos horas, estoy seguro. Pero eh, os voy a poner vídeos tanto de stops como de targets y vamos a poder comentar algunas de las entradas para que así podáis eh, coger algún consejo para pasar vuestra prueba de fondeo. Vamos a la semana 1. En la semana 1, eh, quiero poneros la primera operación fue negativa, menos 200 dólares y operé, eh, como os comentaba antes, eh, en, un, en una zona de H1. Es un nivel que me venía del gráfico de H1 y estoy eh, confirmando con una vela de freno que eh, me está eh, diciendo que tengo unos, eh, un volumen concentrado en la parte mayor. Esta entrada la he confirmado eh, trabajando con la cinta, con el volumen que aparece por la cinta, y eh, buscaba ratio 1 a 1. Se quedó a apenas a un par de ticks de, de mi target, y como podéis ver, al final me acaba sacando por stop. Eh, una lástima, porque... Me parece que fueron dos ticks eh, por los que no salí en profit. Eh, muchas veces pasa cuando mmm, empiezas una prueba de evaluación que a, empiezas con mal pie perdiendo 200 dólares, pero esto no tiene que ser motivo para desanimarse. Si somos selectivos y nos ceñimos a nuestro trading plan, no tiene por qué pasar nada. Y luego os voy a poner pues una entrada eh, positiva dentro de esta semana. Este corto eh, en el que busco uno a 1 para target y acabo saliendo eh, pues, positivo antes de salida, antes de este volumen ASK que tenemos a nuestra izquierda y de esta forma acabo saliendo con 340 dólares de profit. La segunda operación o tercera operación que quiero mostraros con profit sería esta de aquí, entrada a favor de la tendencia, estoy haciendo pullback al POC. Que tenemos situado eh, semanal, eh, para que os hagáis una idea, teníamos un box semanal que acaba de ser roto y estoy haciendo un pullback para subirme a la tendencia. Esta entrada se dio eh, muy bien, busqué el ratio 2 a 1 y lo dio sin problemas y acabé con un contrato saliendo con eh, 310 dólares, como podéis ver. Eh, vale. Después de analizar estas operaciones quiero que os fijéis eh, lo primero que es lo más importante en el ratio de aciertos. Estoy teniendo un ratio de aciertos del 67% dentro de la semana, un ratio de aciertos que está dentro de, de los objetivos que yo me marco y el profit ha sido de 640$ dólares al final de la semana. Como podéis ver eh, de forma visual muy rápido, eh, apenas saltaron los, eh, el stop de la primera operación que os he comentado y esta es una operativa para mí eh, muy estable y muy consistente puesto que solamente he abierto cuatro operaciones pero han sido muy bien eh, escogidas y muy bien operadas eh, sin saltarme el trading plan y ajustándome a mi gestión de operativa. Bien vamos con la segunda semana la segunda semana eh, quiero que también os fijéis que continúo dentro de ese ratio del que hablo 70% de aciertos en todas las operaciones algo que para mí es muy positivo y sin duda es la clave para pasar una prueba de fondeo. De nuevo vuelvo a ser selectivo, pero aquí eh, tenemos lo que os comentaba: selecciono en amarillo una operación que ha saltado stop y no ha sido por un error del sistema, sino por un, más bien un error emocional. Vale, eh, igualmente la semana acabo con 440 dólares y sin más, vamos a poner. Eh, la entrada que acaba en, en stop, no tengo vídeo, pero tengo imagen. Vale, como podéis ver, me precipito y hago una contratendencia antes de que la vela eh, me cierre. Es un error para mí sistemático, un error provocado eh, por un tema emocional y eh, lo marco así en mi registro de operaciones. Y luego vamos a poner otro target 340 dólares apoyándome en este volumen ASK que está testeándome un nivel de H1, ¿vale? 340 dólares salgo uno a uno y no me complico. Entradas contra tendencia, mi gestión y mi trading plan dicen que tengo que salirme por el mismo tamaño de mi riesgo. Bien, vamos a la tercera semana. La tercera semana aquí es donde empiezo a pinchar, eh, se va acercando el día de la renovación, estoy apenas a 500 dólares de pasar la prueba o incluso algo menos y empieza eh, emocionalmente a dejar de ser selectivo. Como podéis ver, lo primero que, que tenéis que observar es que eh, tengo un 67% de, de errores, esto eh, claramente es un pinchazo y podéis observar cómo tengo aquí dos operaciones con error de disciplina y otra operación no sistemática. vale. Eh, podemos verlo de forma visual eh, muy bien todos los stops que saltaron eh, en esta semana. Una semana mala, tenemos que contemplar que no todas van a ser igual de buenas y nada, trabajar directamente sobre los errores de los eh, stops no sistemáticos, los que están marcados en amarillo. Vamos a poner uno de ellos. Por ejemplo, este vídeo de aquí en los que eh, puedo ver que el error no sistemático es después de hacer una operación positiva, eh, abrir otra operación y entrar, acabar devolviéndole al mercado lo que he ganado anteriormente. Para mí, en mi trading plan eso es algo negativo y es un tip que podéis utilizar vosotros en vuestras pruebas de fondeo. Quiere decir, si la primera operación es positiva y he salido con 400 dólares, como fue en este caso, pues yo cierro el día y... Eh, termino de operar este día eh, vi una operación clara para mí es un error eh, dentro del sistema porque la entrada es correcta pero al ser un, un error eh, disciplino de disciplina porque eh, me he saltado esa norma de mi trading plan pues la voy a marcar como mala luego os voy a poner un profit este de aquí tengo también grabado en vídeo igual eh, la entrada que había hecho justo anterior a la otra en la que puedo hacer una contratendencia apoyándome en estos largos atrapados. Como podéis ver, entro con dos contratos, saco un parcial, sí que es verdad que el precio intentó asustarme un poco en esa vela, pero me ciño a la gestión de mi operativa, saco parcial eh, con un contrato y segundo parcial, cierre forzado porque se va a dar la vuelta. Vale, vamos a la última semana. En esta vais a ver más operaciones porque acabó el mes y el resto de operaciones fuera del mes las he querido meter dentro de este Excel. Y lo primero que tenéis que fijaros es en el porcentaje de aciertos. De nuevo, eh, pago eh, la tasa del siguiente mes, que son 150 dólares, y... Eh, Desaparece esa presión emocional que tenía, que tenía eh, operando y mi operativa vuelve a la normalidad. Vuelvo a ese 70% de aciertos. Sin duda es la habilidad con la que eh, mi punto fuerte eh, para poder pasar pruebas de evaluación. Eh, 935, 935 dólares de, de profit y eh, podéis ver que solamente ha sido un stop no sistemático, que no cumplía con eh, las normas de mi trading plan. Bien, vamos a si queréis a verlo, eh, es una operativa eh, testeando y confirmando por la cinta, eh, sin duda después de este bit que no había conseguido desarrollar, pues es un error eh, no sistemático porque igual me precipito a la hora de hacer entrada. Eh, el precio se va directo a mi stop y me salta stop, por eso la marco como error no sistemático. Bien, eh, entrada con, con target, podemos poner esta de aquí, entrada a favor de la tendencia, eh, largos atrapados en ese punto, apoyándome en nivel fresco de M5, con esta iniciativa de ventas que ha aparecido y ha conseguido desarrollar una onda A. Y entro con dos contratos, saco parcial uno a uno, vais a ver cómo pronto el precio se pone a mi favor. Salgo con un contrato y el segundo contrato lo paso a break-even, siguiendo siempre y siendo disciplinado con mi algoritmo de gestión dentro de la operación. ¿vale? Luego me, aparece, me acaba sacando en break-even más uno, pero yo ya obtengo 190 dólares de profit con esta operativa. Y con esta última operación os voy a ir dejando, os pongo target de 340 dólares, eh, la lógica de la entrada es apoyarme en el Big Trace comprador, largos atrapados en, la, en el nivel del máximo de la sesión, un nivel que me funciona muy bien y ajustándome a mis reglas de trading plan de forma correcta. Una entrada de libro en el que espero al criterios del big trades, eh, stops a 14-15 ticks como siempre y buscando target 1-1 uno a uno por ir contra tendencia. Entrada de libro os la dejo de fondo, espero que os haya gustado el contenido, que aprovechéis toda la información que os he dado de cómo yo analizo mi registro de operaciones y que si os ha gustado me dejéis algún comentario debajo. Emptiness around me, loneliness has found me, distant shadows keep the lights away. Tears of lonely sorrow, years that only I know. Will I ever see another? Recordaros que tenemos un entrenamiento gratuito para pruebas de fondeo, os dejaré el enlace en la descripción para todos aquellos que queráis participar. Y eh, antes de irme, me gustaría hacer un breve repaso de todos los eh, tips y consejos que he dado durante el vídeo. El primero, es muy importante que tengas un registro de operaciones con un Excel donde venga eh, con capturas de pantalla. Eh, los niveles en los que te has apoyado, eh, puntos de entrada, puntos de salida, y que especifiques por qué y cómo actuaste en cada operación. Lo segundo, eh, debes de ser selectivo para tener un ratio de aciertos más elevado. Es nuestra arma principal contra la regla del trailing drawdown. Para esto eh, yo utilizo varios tips. Eh, ser selectivo conlleva apoyar mis entradas en niveles de temporalidades más altas, eh, de H1 para arriba, eh, si es posible, y eh, eh, confirmar las entradas con señales muy, muy claras. Si se trata de largos atrapados, que reúna todas las condiciones del patrón. Si se trata de esfuerzo resultado que utilicemos eh, big trades eh, grandes y que reúna todas las condiciones también para que sea una señal clara, que cierre por debajo del big trades, que esperemos al retest de, de este volumen y que situemos el stop en una zona correcta. Estos son los tips para, que yo utilizo para ser selectivo. Tercero, eh, trabaja tus stops. Tienes que trabajar los stops no sistemáticos. Divídelos. Hazte un porcentaje de forma visual como yo hago, para que de una eh, primera vista sepas ver si estás dentro del, del porcentaje adecuado. Recordar, más del 15% de errores no sistemáticos quiere decir que algo ha pasado durante el mes. Vamos a ir al equity y veremos, con, trazando una línea de tendencia, si la operativa ha sido consistente o no ha sido consistente. Si hemos tenido un rango, ir a esa parte de la semana y revisar por qué ha ocurrido, qué problemas emocionales han eh, ocurrido. Si han sido técnicos, eh, revisarlos y trabajar sobre ellos para que el mes siguiente no volvamos a caer en el mismo error. Y por último, deciros que este trabajo de forma consistente a lo largo de los meses va a ayudarte a que eh, obtengas resultados magníficos con el trading. Así que sin más, espero que te guste, dejarme en los comentarios qué os ha parecido y si tenéis alguna duda, eh, no dudéis en, en escribir. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!